Eh, soy profesor de castellano de la zona costa. Estuve trabajando en 2015, bueno, parte del 2015 en Casablanca, Concon, Quintero y Ventana. Y estuvimos haciendo un trabajo de acompañamiento a los docentes en el área de lenguaje y comunicación de tercero medio. Eso incluye el plan diferenciado. Y también algunas actividades, talleres con los estudiantes de esos mismos, esos mismos cursos. Eh, ha sido muy interesante. Los profesores de la zona costa están muy motivados por por el pase, el desafío que incluye esto de que estudiantes de sectores vulnerables ingles, ingresan a la educación superior y eh, los estudiantes también nos han recibido eh, de forma cordial, eh, muy preocupados y muy interesados en, en las políticas públicas eh, relacionadas con educación. La experiencia de los talleres ha sido eh, motivante, fuimos capaces de establecer con ellos vínculos pese al poco tiempo de trabajo, pero abordamos eh, contenidos propios de, eh, de la asignatura, en particular argumentación eh, y algunos recursos de la argumentación en los medios de comunicación masiva. El 2016 eh, va a ser un año mucho más interesante que el que pasó porque el desafío es doblemente. Vamos a tener el doble de estudiantes, el doble de desafío y el doble también de compromiso para, para con ellos. Entonces creo que este año va a tener metas muy altas de trabajo con los estudiantes y de acompañamiento con los profesores.